Bueno, garantizadas las vacunas con fecha de, de llegada, están pues hasta el mes de agosto, habíamos señalado que vamos a recibir 8.133.000 dosis de vacunas, hasta el mes de agosto, entre julio y agosto, dentro de los plazos establecidos están llegando. En el caso de Sputnik van a tener unos días de retraso, sin embargo, las segundas dosis están garantizadas de estas 200.000 y las siguientes 500.000 de las que se, se requieren. Lo propio con las vacunas, van a llegar medio millón de Sinopharm este, este viernes, lo habíamos mencionado, son seis millones de Sinopharm. Entonces, lo que el gobierno, en su tercer pilar del plan estratégico ha establecido, que es la vacunación gratuita y voluntaria para el total de la población vacunable, está eh, garantizada. Lo estamos demostrando, están las dosis, tenemos dosis para aplicar, así que corresponde eh, intensificar el plan de vacunación.